En el marco del discurso del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, el pasado domingo, explicó los lineamientos a seguir en medio de la pandemia y explicó la reapertura gradual del sector comercio a partir del día de hoy. El primer mandatario eh, aclaró que las medidas de seguridad para garantizar el cese eh, de los contagios debe continuar y que la siguiente fase de esta reapertura, definida por él como la COVIDianidad, un término que se ha popularizado, hay que decir, dependerá de los resultados de esta primera fase. Eh, ante esta realidad que, ha, que había sido solicitada por el sector comercio, hay una interrogante que no podemos ignorar. ¿Estamos preparados para esta primera etapa o estamos cediendo ante un sector que solo piensa en sus ganancias? ...o pérdidas económicas... ...y ahí mismo vamos a poner la pregunta del día en pantalla... ...para que la gente pues nos mande sus comentarios, nos llame... Eh, ...que va de la mano con el tema que vamos a tratar ahora... ...la pregunta del día es la siguiente muchachos... ...¿le teme usted... ...ante un posible segundo brote de contagio... Eh, ...de coronavirus producto de la reapertura de la economía... ...del país? ¿Tiene usted este temor? Vamos a ver, amado... Mira, eh, yo pienso que quizás el, el comentario en este momento no es factible ni conveniente en el sentido siguiente. Aquí hemos dicho, y yo soy de los que proclamo eso, yo soy un abanderado, eh, un devoto de fe de esa expresión, y es que el pueblo dominicano no tiene la suficiente madurez, vamos a llamarlo así por no decir otra cosa, la suficiente formación, el suficiente equilibrio para mantenerse a dos metros de distancia, para salir a la calle y donde quiera que con un potecito de, de, de, de alcohol en los bolsillos para eh, desinfectarse las manos, lavarse las manos donde encuentre un, un chin de agua y jabón, etcétera, etcétera. Todas esas medidas de higiene que nos han dicho que son las básicas y necesarias para poder enfrentar de manera adecuada el virus. Entonces, eh, definitivamente tenemos que esperar a ver qué pase, porque yo soy de lo que pienso que hay que esperar un rebrote. Ojalá yo esté equivocado, lo he dicho de esa manera en varias ocasiones. He hablado de rebrote, de rebrote y ni deseo de equivocarme. Pero, lamentablemente, países con gente más civilizada, más... Pues indudablemente que han vuelto para atrás. Yo no sé si ustedes vieron los videos de, en Francia. En Francia la gente abarrotó. Lo, lo, lo, estamos hablando de Francia, señores. ¿eh? La gente abarrotó los malls eh, eh, y se metió a las tiendas. Y yo vi entrando a Sara un viaje de mujeres en fila a comprar. ¿Por qué? Porque el estilo de vida del, del, de la humanidad de este tiempo. De estos años, de estas épocas es precisamente la, el conglomerado social. En vez del distanciamiento es re, re, relacionarse. Nosotros vivimos sumergidos en una sociedad de consumo que nos crea necesidades que realmente no tenemos. Si tú tienes un celular, por ejemplo, ¿para qué diablo tú necesitas un audífono? Si tú te lo pones el celular, ¿eh? ¿Un audífono? No escuché esa parte, amado, que... Que si tú tienes un celular, ¿para qué tú necesitas un audífono? Inalámbrico, carísimo. Eh, hay, hay uno por ahí que cuestan tres y 400 dólares. Y manera? hay uno, y hay todavía más caro. La pregunta, lo que yo digo es que nos maneja. Esa sociedad de consumo maneja nuestras necesidades que no tenemos. Entonces, eso hace que la gente, durante estos dos meses que ha estado encerrado, vaya a la calle ansioso. Y esa ansiedad va, se van a olvidar las normas, se van a olvidar las reglas, y yo espero estar equivocado. Bueno, Francis, ¿algo más tenía que decir, Amado? No, solamente decir que quizás el comentario debía ser cuando pase la primera semana o los primeros días, a ver qué realmente pasa, a ver si yo, ojalá esté equivocado. Francis, está muteado, está muteado. Ok. Gracias, eh, te escucho. Sí, sí, sí perfecto. Eh, y te ves, perfecta. Gracias, muchas gracias. Yo esperaba eh, ver el panorama verde detrás. Yo también. Sí, eh, abortamos, abortamos la operación, no, no pudieron llegar. Eh, okay. Miren, hay una, una realidad y según el comportamiento de la, de la pandemia, y producto de la ausencia de un diagnóstico epidemiológico de nuestro país, ni el Estado, ni salud pública, ni nosotros en nuestras casas podemos determinar el nivel aún de infectación que hay en la población y si aún mantenemos el estatus de prote o de contagio comunitario en San Francisco de Macorís. Pero yo sigo claro. la, la, la advertencia de lo ¿eh? No, no, no, aquí ¿Me decía Continúa, okay. Fran. Continúa. Eh, sí, entonces, resulta que ayer hacía yo una especie de, de esbozo eh, producto de unos pensadores que ya habían advertido que la sociedad de consumo estaba siendo amenazada o la población en sí, individual y colectiva, por unos nuevos órdenes. que De la única manera que podemos contrarrestar esto es teniendo una conciencia de libertad ética, siendo respetuoso de la ley sin romper eh, los esquemas, si hay un semáforo en rojo, pararse, pero después de ahí lo que están pretendiendo es utilizar la nueva tecnología y, la, la, la, y y dirigir un nuevo orden mundial con este tema y parece ser que el COVID es uno de los mecanismos de sujeción para que nosotros nos mantengamos en casa. A nosotros nos tienen la cuarentena, nos tienen el, el encerramiento porque también se nos ha dicho que somos los propagadores pero sin ser infectados. ¿Cómo yo puedo propagar? Si no tengo el COVID a una persona que tampoco la tiene y no se hace el, el trabajo para que entendamos bien cómo es la enfermedad y tenerle menos miedo, porque lo que pasaba conmigo antes ya no es lo mismo. Me he informado y estoy tratando de promover que no es como nos lo han vendido. Tiene sus implicaciones para aquellos que tienen dificultades ya previas de salud y lo compromete pues yo creo que y le doy un poco de valor a aquellas experiencias que han estado dando resultados de procurar la inmunidad colectiva y que esto puede permitir entonces hacer un verdadero levantamiento diagnóstico para saber quiénes son sanos y quiénes son eh, eh, quienes se han contagiado. Entonces, de, dentro de Francis, eso, dentro, Francis, sí. dentro de tu investigación, tú determinaste o, o pudiste averiguar, pudiste investigar si, a, si una persona infectada puede volver a infectarse. Se ha dicho en que sí. En esa parte, se colige que sí. Porque está íntimamente ligado a lo que llamo el nivel de resistencia orgánica que tiene ese individuo. Eh, recuerda que sabemos individuo. Aclararte, no es que se colige, es que está eh, eh, ya eh, establecido, verdad, eh, de que personas que han tenido Covid, que luego han dado negativo y entonces luego eh, han vuelto a contagiarse, ha sucedido en, en diferentes partes del mundo. Sí, hay una parte que tampoco se ha dicho o se ha aclarado, que es que muchos de los que están vacunados eh, contra la gripe avial o H1N1 pueden presentar positivismo producto de la vacuna porque se trata del origen del mismo, del mismo COVID. Esta es, una, esta es una mutación que también está en cuestionamiento si fue manipulada o si fue producto del propio organismo. Incluso en Italia hoy dicen que aparece como un, no como un virus, sino como una bacteria que afecta la coagulación de la sangre en, en, en tiempo de coagulación que genera una trombo o una trombosis en los pulmones. Y ahí entra lo que es una nueva teoría, pero de ahí a que nosotros como dominicanos y la inversión que se ha hecho para combatir el COVID, la trama que se ha hecho para mantenernos encerrados. He estado afuera porque yo estoy dentro. Y me he resguardado, he creído en lo que me han puesto, como lo ha hecho la mayoría de la población. Y seguimos entendiendo que con el nivel de mortalidad no es un juego. Porque ha atacado de forma y a sectores. Y le pido a Dios que nos libre de mal. Y por eso habéis pedido para esta, esta pandemia. Entonces, señores, de que pueda venir, es evidente que al no tener nosotros un nivel de conocimiento del aislamiento o del control, focalizándolo en un lugar, obviamente que, que vamos a ir perdiendo en poco tiempo al relacionarnos en el control individual de o la prevención individual al comportamiento humano cada vez que vayamos interactuando con otros sectores y nos vayamos reuniendo de un momento a otro nos olvidamos la fila que estamos uno Francis, a otro. ¿Pero no se dan es vamos a ver qué nos dice pues yo, creo que sí, que, que ¿Tú, yo creo que, tú sí. Entiendes que sí tú entiendes que sí a, a sí. modo general sí porque no ha habido control el estado se ha ocupado de muchas cosas, pero no ha podido lograr. En salud pública ha hecho un trabajo brillante. Nosotros tenemos aquí en San Francisco de Macorís datos de reducción importante. No hemos escuchado mayores, eh, eh, no hemos escuchado muertes. No sé si Yerian tiene la que se que ha estado más de cerca que yo en esa parte de la estadística o, del, o de lo que está pasando en la ciudad. Vamos a ver qué nos dice Yerjan Bien, con relación a si la gente pudiera sentir miedo o no, sería bueno que sí, porque ¿verdad? hay gente que cuando no es por una cosa, la hacen por la otra. Por ejemplo, como se dice de la religión, que mucha gente, eh, las religiones siempre hay que decir que son buenas, porque el que... Por ejemplo, va a ser algo, siempre tiene como ese temor, ¿verdad? Ese temor, como se dice, ese temor a Dios, que le han eh, eh, inculcado... Moldea el comportamiento. La, sí, las diferentes religiones, entonces como que la gente se coye un poco. Entonces, aquellos que no se van a cuidar por responsabilidad, entonces que lo hagan por miedo, de una manera o de otra, y qué bueno que así sea. Eh, y sí, yo realmente, que aunque yo siempre mantengo mis, mis medidas de seguridad y, y no bajo la guardia, como decía ayer, que no podemos bajar la guardia, Sabemos que hay gente que no, pero sí hay que recordarle a la gente que van 400 y tantos muertos eh, aquí en la República Dominicana y que a nivel mundial van más de 300 mil muertos, para que no se le olvide eso, más de 300 mil muertos en todo el mundo. Hay que recordarle a la gente que en Estados Unidos, ahí se critican, en Estados Unidos van más de 90 mil muertos, van a llegar a los 100 mil pronto, 100 mil muertos, imagínense ustedes todo eso, eh, lo estoy diciendo para que usted se acuerde que esto no es un relajo. Ah, eh, que en España iban eh, más de 27 mil muertos eh, que en, en Italia van, van más de 32 mil que en Reino Unido más de 34 mil entonces eh, sería bueno sí que la gente tenga miedo porque el que no lo va a hacer por responsabilidad que entonces que lo haga por miedo eh, sí, tengo miedo a, a contagiarme Entonces eso te va a obligar a protegerte eso te va a obligar a protegerte eh, y ojalá que los comerciantes, atención los comerciantes, ojalá que ustedes sean también responsables y además de cuidar a sus empleados, se cuiden ustedes y cuiden a la clientela. Porque ayer hubo un supermercado que yo entré, eh, bueno, un almacén si se quiere, y tuve que pedirle al dueño si no tenía alcohol. Ustedes no tienen alcohol aquí para uno higienizarse antes de comenzar a tocar los objetos. Y tuvo que durar como tres, cuatro minutos buscándolo. O sea, caramba, coloca eso en la puerta, eh, el alcohol o, o, o atajabón que usted quiera colocar, colócalo en la puerta para que la gente se higienice antes de entrar. Es una cuestión de responsabilidad, no solamente para proteger a al, al al, al, al, al, al, la persona que va a consumir, sino para protegerse usted mismo, porque esa gente va, cuando viene a una gente contagiado, lleva la mano, ¿verdad?, le pone la mano a su mostrador, después usted se descuida, le pone la mano al mostrador, se lleva la mano a los ojos, se come algo, eh, eh, sin haberse iniciado las manos, y entonces ya usted tiene un problema ahí. Entonces, entiendo que sí, que qué bueno que la gente, y ojalá que, que mucha gente sienta miedo, no con eso estoy eh, llamando a la gente a que entre en pánico, pero así como yo decía al principio, ¿te acuerdas? Sí, sí, entre en pánico, entre en pánico, porque en principio se decía cuando, cuando estaba en China, que no había que entrar en pánico. Sí, había que entrar en pánico porque hay gente que no entiende hasta que no ven ya eh, eh, eh, lo último. Entonces, qué bueno que la gente tenga miedo ¿sí? porque eso provoca que usted se limite en algunas cosas, tanto de salir mucho a la calle como también en lo que tiene que ver con su protección diaria. No bajemos la guardia. Bueno, señores, la parte donde Amado mencionaba de la compra excesiva consumismo. En, eh, ese consumismo en los países desarrollados aquí tenemos tal vez un 5% de la población que puede hacer eso lo demás lo que compramos <risa> es plátano y arroz y aceite y guineo cosas de esas para comer no hay para estar cambiando celulares continuamente y, y estar a, a, Sofrancí, al último grito eso. de la tecnología y el asunto de la inmunidad comunitaria, se habla de eso, porque una persona que ha sido contagiada con COVID-19 y ha sobrevivido a COVID-19, los científicos han dado testimonio de sus investigaciones, que la inmunidad es real, por lo tanto, por eso se habla de inmunidad comunitaria. Y también ellos explican ...que una inmunidad comunitaria de un 70% estaría eh, permitiendo la convivencia eh, con, con esta nueva enfermedad. Ahora bien... Perdón, Fulvio, ¿estas imágenes son de ahora? No, son, son de ayer en la tarde... Okay. porque estamos esperando que den las 8 para buscar imágenes ya de sí. las 8 la okay. y las 9, porque recuerden que hay una parte que va a abrir a las sí. 8 y otra parte a las 9. Por ejemplo, las tiendas van a abrir a las 9. Ahora bien, con las estadísticas que nosotros tenemos, que a un día del presidente dar su intervención, eh, aparecieron dos mil y pico que se recuperaron, y luego el otro día también, y luego al otro día... Hay un récord de pruebas realizadas, un récord comparada con todas las otras. Pero también hay un récord de contagios, de acuerdo al último informe. Pero también el Ministro de Salud Pública admite que no ha comprado una sola prueba rápida para COVID-19, todavía hoy. Me dan la razón a mí. Todavía hoy. Mí. El Presidente no podía dar informe, no podían dar informes sobre hechos concretos de el gobierno comprar y realizar pruebas el mismo ministro lo demintió y hizo claramente que el gobierno no ha obtenido pruebas entonces, eh, por ejemplo tomando como ejemplo San Francisco de Macorís, que fue la primera ciudad infectada con esta reapertura gradual particularmente yo no espero ningún eh, eh, foco de, de brote, ¿por qué? porque aquí en los barrios, por más que se quiera controlar, no se ha podido controlar nada ¿Por qué? Porque es insuficiente la cantidad de, de policía para poder controlar a tanta gente en el país entero. Y mucho menos aquí con la cantidad limitada que tenemos. Van a un barrio de la parte alta y luego el otro barrio de la otra área reacciona Y han estado viviendo más o menos una vida, especialmente lo que es la tarde y la noche y, y alguna parte del día, en una convivencia que aparenta ser eh, algo normal, aunque Ay, el grueso población. de la población uh -huh. se ha recluido en momentos de cuarentena en sus casas. Hay muchos que han desobedecido esto. Y también en el mercado, en otros lugares, tal vez no se han cuidado tampoco, ni se han establecido las medidas. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que es la inmunidad comunitaria tiene un porciento considerable, bien elevado, condiciones en que nos desenvolvemos en nuestra vida diaria y que no se puede yo personalmente no espero un brote, un pico y un asunto que pueda alterar la continuidad que estamos llevando bajo la medida de control que estamos llevando hasta ahora, ahora bien en el resto del país puede ser que pase, puede ser que pase, ha pasado en otras ciudades del mundo pero imagínense Guachupita los guandules si en Fuego, en Santiago, eh, San México, imagínense eh, Capotillo. Eh, son condiciones que en la mayoría de los casos los políticos ni siquiera entienden. Y más los que están en el poder. Ese mundo no lo viven, lo han olvidado. Hay muchos de ellos que salieron de ahí, pero hace tiempo que se olvidaron de esa realidad. Y ayer presentamos aquí... Lo, lo, lo que había en el mercado en, en el Gran Santo Domingo y lo que había en otros lugares bajo las condiciones que estamos a nosotros, aquí, que Dios nos ampare Muchísimas gracias, Fulvio Mira, yo quiero eh, irme por el lado de la responsabilidad empresarial que tú to yo, yo ya tocó un, po un poquito eso es importante sí eh, El mensaje creo que debe de ir dirigido a hacia ese grupo de personas que hoy está en sus manos la responsabilidad de que nosotros podamos continuar en una segunda fase y, y la apertura gradual como se ha planteado. Más allá de esto, que es muy eh, lógico, Fulvio, y, y pensar que sí, que el tema de, de la inmunidad comunitaria y todo lo demás, por lo que pasa en los barrios, no podemos dejar de lado que no nos podemos relajar por entender que esto no se ha propagado como nosotros realmente pensábamos por el comportamiento de los dominicanos, eh, una parte importante e irresponsable, aunque la gran mayoría cumplió y ha cumplido y sigue haciéndolo, pero en las manos de cada una de las empresas que desde las 7 de la mañana del día de hoy van a aperturar está cuidar a su personal, cuidar a los clientes, crear las condiciones necesarias dentro de sus establecimientos, dividir las áreas de caja, proteger a sus cajeras, proteger a quienes dan servicio al cliente de manera directa, eh, dotarles si es preciso de sus guantes, de que tengan ese gel, ese antibacterial a mano, de que estén en los baños el jabón, para que haya un nivel de higiene que les permita, eh, que no les permita contagiarse y que nosotros podamos seguir avanzando. Eh, eh, ya mencionaba un caso de un lugar que fue ayer eh, que, que pasó eso y va a pasar en muchísimos lugares En lo particular he visto a través de las redes Y hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestro pueblo Y es que hay gente muy responsable, muy trabajadora, muy emprendedora Y me llena de satisfacción pertenecer a un pueblo como este Veíamos una cantidad de, de pequeños y medianos empresarios Que a través de sus redes mostraban la manera el protocolo, los mensajes eh, dirigidos hacia sus clientes, hacia su personal, de cómo estarán laborando a partir del día de hoy. Muchos de ellos, en el caso de los salones, muchachos, amigos televidentes, se han estado certificando eh, en empre con empresas a nivel digital para eh, tener un mejor manejo del COVID en sus negocios. Es decir, que las empresas y los negocios, las personas que nos están viendo, debemos de decirle de acá... Debo decirle que está en las manos de ustedes en esta primera fase, en esta primera apertura, que nosotros continuemos. Es una responsabilidad grandísima la que tienen, la continuidad de una segunda fase. En, en ustedes está, y la gente también, por favor. Eso es todo de mi parte. Bueno, ¿Qué eh, se ríe, a, ríe, hacer un llamado a los. Yo me río porque por ahí en la red encontré un libro de un español que se llama Hacia una teoría de los hijos de puta y ¿Cómo, ¿cómo que se llamaba el libro? ¿Se llama? El libro se llama Hacia una teoría de los hijos de puta okay. y, y en ese libro te ilustra la sociedad de este tiempo y te ilustra las cosas que ocurren por hijos de puta de mucha gente <risa> <Era> <risa> el, el, La sociedad ustedes saben que nosotros hemos vivido por años y eso lo eh, se plantea en un, en un libro interesante sobre la vida líquida y la era del vacío donde el mismo Nietzsche decía que el hombre de hoy de moderno no tenía la capacidad de aspirar a grandes cosas sino a, a ser un ser centrado a, a resguardarse y, te, y, y como quien dice mientras a mí, como decía la mamá de, de Facundo, mientras no me jodas el Estado todo anda bien Así es. <risa> Entonces, <risa> ¿Cómo ¿Cómo? Así es. Así yo, es. Yo creo que aquí no han, no han permitido, ya hoy no han roto totalmente esa etapa de consumo. Los perfumes que hoy se sienten hoy es alcohol ligado como con cloro. Fácil, no, tú no eres que fácil. ha dado, dado de frente en la cara. Vamos a leer la pregunta del día y vamos a conectar con WhatsApp, a ver qué nos dice la gente y la ponemos en pantalla para, para que la gente esté en contexto. Mírala ahí. Pero, Le usted, son, las, son las 7 y 34. Vamos para allá casi, vamos a leer la preguntita Ajá. que es la siguiente: ¿Le teme usted a un posible segundo brote de contagio de coronavirus producto de la reapertura? De la economía en el país ¿Qué piensa usted?